El benchmarking es un proceso continuo por el cual se toma como referencia los productos, servicios o procesos de trabajo de las empresas líderes para compararlos con los de tu propia empresa y posteriormente realizar mejoras e implementarlas. No se trata de copiar lo que está haciendo tu competencia, sino de aprender qué están haciendo los líderes para implementarlo en tu empresa añadiéndole mejoras. Si tomamos como referencia a aquellos que destacan en el área que queremos mejorar y estudiamos sus estrategias, métodos y técnicas para posteriormente mejorarlas y adaptarlas a nuestra empresa, conseguiremos alcanzar un nivel alto de competitividad. Una estrategia de benchmarking permitirá optimizar los procesos internos de la empresa y hacer un mejor uso de los recursos disponibles consiguiendo que los costes se vean reducidos y por lo tanto que la rentabilidad del negocio aumente. Aparte de las distintas ventajas de benchmarking, también es necesario remarcar que pueden darse algunas dificultades e inconvenientes al aplicar este tipo de estrategia. Basar todas las acciones de la empresa en el benchmarking creará una dependencia de la competencia y limitará la capacidad de ser creativos y diferenciarse en el mercado. El objetivo común de los tres es ayudar a los managers a que miren hacia afuera de sus departamentos, de sus organizaciones, hacia su competencia o hacia otros sectores en las que hay compañías que son las mejores en su clase. Los tipos son Competitivo El benchmarking competitivo busca medir los productos, servicios, procesos y funciones de los principales competidores para realizar una comparación con nuestra empresa y poder detectar y llevar a cabo mejoras que superen a las de nuestros competidores. Quizás sea el más complicado de llevar a cabo de los tres tipos, puesto que el análisis y el estudio, como ya he mencionado, se realizan sobre los principales competidores. Al considerarse tu competencia directa, en la gran mayoría de los casos no están interesados en colaborar. Interno. El benchmarking interno se lleva a cabo dentro de la misma empresa. Se suele llevar a cabo en empresas grandes que cuentan con diferentes departamentos o también con grupos empresariales que están formados por varias empresas. En el proceso se identifica un departamento o área que sea un ejemplo a seguir por sus buenos resultados para poder llevar a cabo un benchmark con los demás departamentos internos de la compañía. Es el más fácil de realizar dentro de compañías con estructuras con cierto tamaño. Además, normalmente es el que menos recursos necesita para llevarlo a cabo, ya que la información se obtiene de la propia empresa. Funcional. El benchmarking funcional identifica las mejores prácticas de una empresa que sea excelente en el área que se quiere mejorar. No es necesario que esta empresa sea competidora, o incluso que pertenezca al mismo sector. Normalmente es muy productivo, dado que al no tratarse de organizaciones que no son competidoras directas, no existe un problema de confidencialidad y se suele ofrecer la información necesaria para el estudio. Etapas del benchmarking Para diseñar y hacer correctamente un proceso de benchmarking en una empresa, se recomienda seguir los siguientes pasos. Primero, planificación. El objetivo principal de esta primera etapa es planificar la investigación que se va a realizar. En esta etapa hemos de responder a tres preguntas. ¿Qué quiero medir? Toda investigación tiene que tener un porqué y este debe estar relacionado con un área de nuestra empresa que queremos mejorar. ¿A quién voy a medir? Para responder a esta segunda pregunta hemos de plantearnos qué tipo de benchmarking vamos a seguir. ¿Competitivo, interno o funcional? Una vez hayamos tomado la decisión, sabremos si nos compararemos con un departamento propio con una empresa de adentro o fuera del sector. ¿Cómo vamos a hacerlo? Para llevar a cabo el proyecto hemos de crear un equipo de trabajo para que sea responsable de la organización y de la dirección del mismo. Segundo paso, datos. La recopilación de datos es fundamental para el benchmarking. De ello dependerá de la medida del éxito o el fracaso de todo el proceso. Podemos obtener datos de diferentes fuentes. Interna, asociaciones profesionales o de investigaciones propias. Tercer paso, Análisis. Una vez hemos recuperado, recopilado la información necesaria, hemos de analizar los elementos que causan las diferencias entre nuestra compañía y las empresas estudiadas, para poder identificar las oportunidades de mejora. Una vez hemos identificado la magnitud de las diferencias, es el momento de proponer esas mejoras que vamos a llevar a cabo. Hay que tener en cuenta que únicamente seleccionaremos aquellas mejoras que por tamaño, recursos e infraestructura, sea viable llevar a cabo por nuestra empresa. Cuarto paso, acción. El siguiente paso después de analizar la información y de haber seleccionado los aspectos de referencia en las empresas seleccionadas, es el momento de adaptarlos a nuestra empresa pero siempre implementando mejoras. Dicho otro modo, después de analizar la información y de lograr identificar los mejores aspectos de las empresas que hemos seleccionado, lo tomamos como puntos de referencia para adaptarlo a nuestra empresa pero siempre añadiendo alguna mejora o alguna ventaja que le aporte valor a nuestros clientes. Quinto paso, seguimiento y mejora. En esta última etapa se debe hacer un informe con toda la información destacada del proceso. Esto ayudará a retomar este trabajo en proyectos posteriores. La idea es que se convierta en un ejercicio de la empresa sostenido en el tiempo para adaptar una mejora continua. Ejemplos de Benchmarking Uno de los mejores ejemplos que se han llevado a cabo en los últimos años es el protagonizado por Starbucks la inestabilidad económica y la apuesta por potenciar las ventas de café por parte de las empresas del fast food como McDonald's han hecho que Starbucks haya iniciado un proceso de benchmarking. ¿Qué decidieron mejorar esta situación? Uno de los aspectos vitales para su modelo de negocio es el tiempo en la preparación de sus cafés. Como hemos visto anteriormente, se necesita una empresa líder en quien fijarse para implementar posteriormente las mejoras, la empresa elegida, el fabricante automovilístico japonés Toyota. Sin duda es un gran ejemplo a seguir en la optimización del tiempo de fabricación de sus productos. <coughs> Al parecer, el 30% del tiempo empleado en la preparación de los famosos cafés de Starbucks se pierde, en el tiempo utilizado por los empleados en agacharse o escoger los ingredientes. Después de realizar un análisis de los ben March, implementaron un plan de acción basado en la optimización de los procesos para preparar sus cafés. Un rediseño en el espacio de trabajo, junto con una nueva disposición de los utensilios y las máquinas necesarias para la preparación de sus productos. Aspectos aparentemente tan simples como acercar y mejorar la disposición de los ingredientes más utilizados en sus cafés, hicieron que se mejorara casi un 20% en el tiempo de la elaboración de sus productos. La compañía Xerox Corporation fue la primera empresa en utilizar el benchmarking a principios de los años 80. Empresas como Minolta, Ricot Okanot, entre otros, irrumpieron en el mercado norteamericano de las fotocopias y de la gestión de la impresión con precios de venta al público que eran muchos más económicos que los propios costos de producción de Xerox. El problema era evidente. Para resolver esta situación, Xerox decidió analizar métodos, procesos, materiales y productos de su afiliada japonesa, Fuji Xerox. El resultado indicó que existía un gran retraso en todas las áreas estudiadas. Xerox pudo reaccionar rápido, marcando nuevos objetivos y KPIs para realizar el seguimiento adecuado. En los siguientes años, Xerox adoptó el benchmarking como estrategia de mejora continua.